¿Está usted asustado? ¿No cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí, sí. Que me quedo cinco minutos. ¡Hey! ¡Muy buenas todos, Soy otro con un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo en Stardew Valley. Tuvisteis el primer eh, los primeros episodios, ¿vale? Lo grabé en Twitch, así que este lo voy a estar grabando por mi cuenta, ¿vale? Y el próximo yo creo que tendremos directo. Eh, saludos, soy la reina de la salsa Aquí para enseñaros todas Vale chicos, Mira, estos es eh, los distintos canales de la televisión Donde vais a ir aprendiendo eh, Distintos Como os digo Distintas cositas, vale eh, Si os sale la reina de la salsa Vais a aprender Platos de comida, vale Que lo tendréis que hacer eh, Para enviarlo directamente Aquí, vale En este baúl que hay aquí y nada, esto es de momento lo que tenemos, ¿vale? Eh, he estado plantando las chías que me dieron al principio Pero hay que ampliar muchísimo más la isla ¿Vale? A ver, voy a ir dejando aquí algunas cosillas que tengo De momento no tengo mucho Pero ya os digo chicos que en el futuro pues eh, Tendremos un montón más de cosas, ¿vale? Esta es mi perrita que se llama Lola Lola, si no sabéis quién es eh, yo tengo una perrita que se llama Lola y por eso le he puesto el nombre, ¿vale? Pero si queréis que tenga otro, eh, el próximo animal que tengan en, en el juego Pues lo podréis llamar como me dejéis ahí abajo en la cajita de comentarios, ¿vale chicos? Siempre sabéis que me podéis dejar comentarios en los vídeos Vale, esto por aquí Vamos a ir talando un poco de madera Para ir despejando más esta zona ¿Vale? Y a continuación vamos a ir a terminar las misiones que nos faltan ¿Vale? A ver. Las misiones que nos faltan, chicos, nos aparecen aquí. ¿Cómo empezar? Bueno, cuando eh, terminemos una misión nos van a ir dando recompensas, como estáis viendo, ¿vale? Me faltan... Estas son las del principio. Y ahora mismo tengo 19 de 28 vecinos saludados, ¿vale? Tengo que seguir conociendo a vecinos de por aquí de la zona. Y creo que me... Eh, que tengo aquí algunas misiones más. Alcanza el nivel 1 de agricultura y fabricación en... Espantapájaros, vale. Y construye un corral, vale, pues estas dos misiones las tenemos que hacer. Vamos a intentar hacerlas en el día de hoy, ¿vale, chicos? Y nada, espero que os esté gustando la serie, de verdad, porque este juego me gusta a mí bastante. Por el hecho de que es bastante tranquilito. Eh, seguramente visteis ya lo que pasó con la serie de la 1.17. No os preocupéis que vamos a seguir. Lo único que se ha bugueado todo. <risas> Se ha bugueado toda la zona, digamos, de la que estoy, ¿vale? Y seguramente nos tengamos que mover eh, hacia otro sitio para poder tener todas las actualizaciones Porque si no, ya que en uno de los directos pues cometí un error Y claro, pues entré en una versión que no era y al final pues lo que pasa Vale, tenemos que también ampliar el inventario que lo que vamos a intentar conseguir, ¿vale? vale pero yo de momento con los baúles, los cofres y eso me valgo, ¿ok? Así que nada, eh, de momento no voy a seguir talando mucho más por el hecho de que, como estáis viendo aquí abajo, tengo la, la vida, ¿vale? O sea, no la vida, sino la energía. Por lo tanto, vamos a vender las chías, que las tengo aquí, y eh, las semillas raras, esto todavía no las vamos a plantar, ¿vale? Esto también lo voy a plantar ya, y que me vaya saliendo ahí algo, ¿Vale? Esto... Ya sabéis, chicos, que todos los días hay que regar las plantas porque si no, no crecen, ¿vale? Y al final se marchitan. El juego, la verdad, que está bastante chulo. Eh, Resident Evil... No, o sea, Resident... <risa> Resident Evil, no. El... Evil Within, ¿vale? Que lo estamos... Uy, espérate, voy a dejar la regadera que no me va a hacer falta ahora. Esto por aquí. Y eh, yo creo que la... Esto, la guadaña, vale, es una guadaña lo vamos a dejar también por ahí <coughs> y vamos a saludar a todos los vecinos, vale a ver, ya sabéis que por el mapa van a ir apareciendo cositas, y yo os recomiendo que la vayáis cogiendo, siempre que podáis vale chicos, pues si tenéis el juego, ir a la playa que os va a salir un montón de de conchas y cosas de esas que valen bastante dinero, por lo tanto nos van a venir bien y aquí puedo entrar ya Voy a ver dónde están todos los... <coughs> los de esto, ¿cómo es? Los aldeanos, para ir conociéndolos Y así me quito también el logro, ¿vale? Porque eso va a hacer que nos den también más dinero Y nos va a venir bien, ¿vale? Vale, esta es la tienda de Perry Y... Tengo el síndrome del... Tiendero Vale, ahí tengo a otro Este creo que nos habla con él Vale, y aquí es donde me van a decir do, La semilla eh, Yo de momento tendría que comprar Todas, vale, pero Ahora mismo no voy a comprar ninguna Ahora Volveremos a plantar, no os preocupéis Pero vamos a... Uy, aquí todavía no puedo entrar Vale, pero vamos a intentar hablar con todo El máximo de aldeanos, vale Que nos hace falta Y aparte vamos a hacer el logro este de la agricultura Venga, vamos a hablar con esto también que viene ahí, Que viene a tomarse el día libre Venga, pasa Como se os queda aquí un muñequito Un NPC No podéis pasar, ¿vale? Entonces hay que esperar a que se quiten del medio Vale, vamos a coger un poco de todo Ya que está... Eh, vamos a coger un poco de todo O sea, 10 semillas de cada uno Si puedo, ¿vale? Ya que en cada estación del año pues tenéis un tipo de semillas, ¿vale? En un futuro tendremos eh, unas semillas que son súper buenas Bueno, de momento no más que puedo conseguir esto No es mucho, pero bueno eh, Podría llevarme algo más, pero de momento yo creo que con estas que llevamos vamos bien, ¿vale? A ver, vamos a seguir hablando con los aldeanos, chicos Vale. mi hermana es tan rara Ah, a veces me pregunto si la verdad somos familia ay de verdad la gente bueno, vamos a ir al salón que normalmente hay bastantes personas aquí dentro, ah está cerrado hasta las 12 no, ah ahora, vale hasta las 12 no abre y aquí tenéis una especie de minijuego, vale eh, a ver, aquí Aquí hay que colocar una mayonesa para que nos den un muñequito, ¿vale? Que eso lo haremos en un futuro. Y aquí hay una mini arcade, el rey de la pradera, ¿vale? Unos mini arcades donde hay que, pues, eso, disparar. A ver, ¿cómo era esto? Que no me acuerdo. A ver, a ver, a ver. A ver. Espera, espérate. No. Vale, eh, objetivo disparar. Ah, vale, vale, vale. No me acordaba cómo era esto. Ay. Yo en estos juegos... <risas> en estos juegos yo es que soy muy mala, la verdad Ay. Vale, vale, vale El rey de la pradera Vale, vale, vale, vale Ay. Bueno, pues aquí es tenéis una especie de minijuego Hay un logro, ahora mismo no me lo voy a pasar, ¿vale? Voy a hacer que me maten Pero vamos, que en un futuro no lo intentaremos pasar, ¿vale? Hay cositas de estas Y aquí al lado hay otro minijuego este de momento no lo puedo utilizar porque tengo que desbloquearlo, ¿vale? Esto es por si queréis comprar una Coca-Cola, que también hay ahí una Coca-Cola, pero de momento no vamos a comprar nada, ¿vale? Y nada, voy a hablar con este que me parece que todavía no he hablado. Y a ver qué me cuenta. Buenas tardes, ¿qué puedo ofrecerte? Bueno, no me dice mucho, pero vaya. Hay que hablar con todos los aldeanos, ¿vale? Esa es la misión principal ahora mismo A ver... ¿Qué me dice Pen? Ok Con el... A ver, vamos a ver Cómo vamos con la misión Entrega, a ver, entrega a Alex Es un narciso Vale, vamos a entregarle a Alex Un narciso Que no sé si tengo alguno, construye un corral Vale, eso todavía no lo podemos hacer Es fábrica y cultura, vale me faltan cinco aldeanos, que no sé cuáles son ahora mismo, pero me tengo que terminar de presentar. Vale, ¿y esto qué es? La caja de objetos perdidos del pueblo. Ajá. Ahí supongo que me darán algo también, en un futuro. Vale. Las alcantarillas, aún no podemos entrar, por lo tanto vamos a pasar de ellas. Ya os digo, chicos, que podemos entrar en muchísimos sitios. ¡Hola, la Milana! Cuando tengamos más confianza con los aldeanos vale, Pues podremos entrar en sus habitaciones De momento, pues como no tengo mucha confianza con ninguno de ellos Pues no puedo entrar a su cuarto Solamente al salón y a lo mejor a la recepción Pero ya en un futuro, pues, pues podremos entrar a la habitación Creo que al niño... Uy, me puedo sentar ¿Vale? Al niño este creo que todavía no lo conozco a ver si hay más personas por aquí. No. Vale. Hay que seguir encontrando a gente. Vamos a ir también... Uy, espérate. En el canal de noticias. Vale. No me dice mucho. Vamos a ir también... Uy, mira. Creo que esta no la he visto. ¿Vienes? Vale. Uf, me he estado... Eh, escaqueando de los deberes todo el fin de semana. Me va a tocar pasar otra noche en vela. Esta es como la gótica. Uy, <ríe> que me bajo ahí. Vale, esa es como la gótica. Eh, hay que conocer también al mago. Me parece que no lo he conocido a todavía. A ver, vale. Hola, eh, venía a verte. A este ya sabéis que podemos eh, comprarle animales y suministros Que esto cuando tengamos el corral vendremos aquí a comprar Y creo que este de aquí arriba no me presenta con él No sé si va a salir ¿Vas a salir o no? Sal Vale, estoy ocupado ¿No lo ves? ¡Qué borde eres, hijo! ¡Qué borde! Eres más borde que un bordillo Vamos a ver Vale, me faltan dos personitas por presentarme y una de ellas yo creo que es el mago No, el mago ya lo vi, ¿vale? Esta creo que no la he visto aún. A ver cómo te llama. A ver, ven, ven, ven. Eh, si me oyes, pega golpes en la, ca eh, en la cabaña. Seguramente esté trabajando en una de mis esculturas ok. No sé qué te pasa, chiquilla. Estás ahí como medio pensando. Vale, mira, todas las florecillas estas que estáis viendo, chicos, esto hay que cogerlo. Y ya sabéis que aquí arriba, pues... Algunos días de la semana... Porque creo que era el jueves y el domingo... Me van dando cosas random, ¿vale? Siempre que podáis conseguir semillas raras, ¿vale? Que son cosas importantes. La lana también, pero no tengo dinero ahora mismo, ¿vale? Siempre intenta tener dinero para el jueves y el domingo, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo prácticamente dinero... Porque lo he gastado en semillas. Pero en el próximo fin de semana... Eh, pues lo conseguiremos, ¿vale? A ver, aquí en la casa Esto de aquí abajo me parece que todavía no tengo nada ¿Vale? Y aquí donde estáis viendo Esto es solamente para un evento, ¿vale? No se va a desbloquear todavía La parte de eso del mapa Y aquí efectivamente no tengo muchas más cosas Voy a ver si tengo algo Para recoger, pero no bueno, vamos a seguir buscando los dos aldeanos estos que me faltan para completar la misión, ¿vale? Y eh, os voy diciendo, aparte de eso, chicos, si todavía no estáis suscritos, aprovechar este momento para poder suscribiros y eh, dejarme en los comentarios qué os está pareciendo la serie y comentar por la cara eh, cebolleta. <ríe> si llegáis a este punto del vídeo, comentar cebolleta, ¿vale? Eh, lo que os lo que os iba a decir, vale, es que eh, después de haberme tirado una semana como de vacaciones, no sé cuándo veréis esto, vale, eh, pues me tiré como una semana de vacaciones en plan de YouTube, vale, porque necesitaba organizarme un poco, vale, eh, ya que estoy trabajando y aparte pues intento llevar también el canal de YouTube y Discord y Twitch, vale, que son bastantes cosas. Pues, lo, eh, lo siento si se están escuchando gritos de perro, Pero son de mis vecinos y muchas veces que no se callan, ¿vale? Ahí está Ay, de verdad eh, Que a lo mejor van a cambiar un poco los horarios del canal Ya habréis visto que a lo mejor han cambiado un poco los horarios, ¿vale? Eh, pero eso no quiere decir que yo me vaya a ir de YouTube ni mucho menos, ¿vale? Simplemente pues que a lo mejor van a haber unos pequeños cambios en el horario de los vídeos, ¿vale? Ok, vamos a coger la azada y a ver qué nos encontramos. ¿Eres el perro de mierda que no se calla? Estos son las cebolletas, vale. Uy, es un ancla, perfecto. Me hace falta de soltar cualquier cosa. El ancla no os preocupéis si os vais. ¿Tú eres el perro de mierda? El puto perro. Vale, chicos, ya estamos de vuelta, ya se ha callado el perro, es que no se calla y esto es como, vamos, de verdad, ¿eh? A mí me encantan los perros, tengo un montón de perros, pero es que el perro este es que no se calla y empieza a ir a ladrar de una forma súper fea. Pero bueno, vamos a dejar bastantes cosas, ¿vale? Eh, tengo aquí algunas fósiles que me he estado encontrando en la playa y me faltan dos personas por conocer, pero creo que ya en este día no me da tiempo, por eso son las siete y media de la tarde aquí en el juego. ¿Vale? Y nada, voy a ir plantando todo esto por aquí. Todo esto por ahí, ¿vale? La judía sí es verdad que me harían falta eh, de plantarla en sitio donde no me moleste el caminar. Porque si no, no voy a poder cruzar entre sí. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacernos aquí una fila. Ahí está. Y ahí está, ahí también, ¿vale? Vamos a. Me faltan cuatro. Por lo tanto, vamos a seguir hacia abajo. Y eh, esto es lo malo, que no podéis pasar entre medio ¿vale? No Como estáis viendo, esto se hace como un muro, entonces no coloquéis eh, así, porque si no... O sea, no coloquéis eh, todo este cuadrado de judías, porque si no se os va a quedar un hueco ahí y no vais a poder de cruzar. Vale, esto por aquí. Me faltaría una. No pasa nada si hoy no la riego, ¿vale? Porque ya se me va a hacer de noche. De momento no tengo mucha iluminación de, Después tendremos anillos también Que nos recuperan salud y todas estas cosas No os preocupéis ¿vale? A ver, ¿qué me puedo plantar más? Vale, 10 de estas Ya las tengo plantadas Esto por aquí, ahí Y me faltaría una aquí Perfecto Ah no, tengo dos más Vale, pues... Eh, eh, pues esta tú te vas a quedar aquí Hacen falta de que cre cree también los espantapájaros, ¿vale? Que son muy útiles, porque si no los cuervos y cosas de estas vienen y nos roban, ¿vale? Voy a echar a allí todas estas cosas que son de modalidad alta, pero este me lo voy a guardar porque esta es para Alex, ¿vale? Que hay que darle la misión. Vale, esto me lo llevo... Me voy a guardar un par de cebolletas por lo mismo y esto lo voy a vender, ¿vale, chicos? Y ya vamos a dormir para que no haya problemas y a ver cuánto dinero ganamos hoy. Creo que me va a dar tiempo a regar las plantas, por lo menos unas cuantas. Hasta que se me agote la energía por lo menos, ¿vale? Lo siento si se está viendo muy oscuro ahora mismo, pero no tengo todavía... Creo que no tengo forma de hacerme iluminación. Ahora voy a echar un vistazo antes de nada. Por lo mismo... Ahí está Vale, vamos a entrar Me he quedado ya sin agua también, ¿vale? Vamos a entrar dentro, que creo que tengo... No tengo iluminación aquí tampoco Pero bueno Vamos a dormir, chicos Vamos a pasar el día Y como estáis viendo ya me han dado el primer nivel de agricultura eh, Nivel 1 de agricultura, perfecto Ok eh, eh, eh. Bueno, no hemos ganado mucho Pero por lo menos hemos ganado algo, ¿vale? Creo que son 10.000 el hueco de la mochila No estoy muy segura ahora mismo Pero creo que sí que son 10.000 Voy a ver antes de nada la pitonisa Y creo que vivir de la tierra Que también me dan cosas vale. Lo estoy pasando así muy rápido Chicos, pero si queréis leerlo vale, Simplemente lo pausa pausáis ¿vale? Vamos a ver el tiempo eh, Que me dice mañana estará despejado y soleado todo el día Toda la casa la podéis modificar a vuestro gusto De momento nosotros no la vamos a modificar vale. Vamos a llevarnos el Narciso Y eh, a ver, tenía alguna Ay, Agricultura fabrica un espantapájaro Vale, vamos a intentar fabricar un espantapájaro Y nos faltan también a dos personas para Lo eh... del Narciso ha pasado ya la misión Por lo tanto vamos a dejarlo ahí, de todas formas Vale y vamos a ver si eh, puedo encontrar los dos que me faltan. A ver, creo que aquí eh, podía ver quién, con quién había hablado. Y me falta, mira, me falta el herrero y me falta la niña esta de los pelos morados. Vale, perfecto. Ok, voy a empezar a regar todas las plantas primero. Hay que regarlas siempre, chicos, que no se olviden, ¿vale? Porque es bastante importante después tendremos nuestros pozos y todas estas cosas, no os preocupéis que al principio sí es verdad que el juego es un poquito más lento pero ya después cuando tengáis una economía buena pues entonces ya sí, eh, sí empezaremos a tener pues, más habilidades en las en la herramientas ¿vale? vale voy a regar todo esto Habilidades como que a lo mejor la azada puede arar toda esta zona, ¿vale? Cositas así. Vale, hay un montón, ya os digo que el juego tiene un montón de contenido. Esto, si queréis que sea una serie de verdad, puede ser una serie bastante larga, ya os digo. Y por el resto, pues vamos a ver cuánto me hace falta para crear un espantapájaros. ¿Vale? 50 de madera. Uno de carbón y diente de fibra A ver cuánto tengo Vale, esto Y voy a ver si puedo crear un espantapájaro Efectivamente, puedo crear uno Vale, esto por aquí Y vamos a plantarlo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí mismo De momento, para que me cubra toda esta zona ¿Vale? Y así ya los cuerpos no vengan a molestarme Vamos a buscar la niña esta Y el de... El herrero, ¿vale? Que tengo aquí una geoda Y así veis como es Y también vamos a llevar el, el artefacto, ¿vale? Eh, creo que ya no tengo más nada más Es perfecto Pues eso, vamos a ir a llevar el artefacto Y mira, todas las cosas que estoy, que veo, a... bueno, Todas las cosas que vea por el camino Me las voy a ir llevando, ¿vale? Que son bastantes Con lo cual me van a venir bastante bien Porque esto después hay que hacer la misión del del ayuntamiento me parece que era, que estaba aquí arriba, a ver, vale, os lo voy a enseñar un momento, mira, aquí tengo otra flor, y era esto, ¿no? el centro eh, cívico, me parece que se llamaba, efectivamente, el centro cívico, y aquí eh, vinimos la última vez, me parece, y el mago nos encomendó de venir aquí. Aquí tenía yo esto Y antes no lo podía leer, pero ahora sí Vale, mirad chicos, tenemos que ir colocando Las semillas, ¿vale? Cuando completemos las colecciones Nos van a ir dando, pues Distintas cosas Hay que conseguir dientes de león Y eh, rábanos, ¿vale? Como estáis viendo Tenemos distintas colecciones Por ejemplo, aquí me hace falta 99 de madera Todas estas cosas, ¿vale? Eh, distintas Recolecciones de otoño que esto a lo largo del año hay que hacerlo, ¿vale? Pues todo esto hay que conseguirlo también. Y todas estas cositas que estáis viendo, ¿vale? Para eh, lograr que el centro cívico pues, vuelva en sí. Cada una de las salas nos van a ir saliendo eh, paquetes de estos, ¿vale? Libritos que tenemos que ir completando. Entonces eso es lo que hay que hacer en los primeros años, me parece. El juego, si queréis que sea infinito, lo puede ser, pero creo que a partir del tercer año era cuando ya terminaba, por así decirlo. Yo digo que en el primer año no vais a poder conseguir todo, todo, todo, todo, por el hecho... Bueno, espérate que por aquí no era. Por el hecho de que hay algunas cosas que se os pueden pasar por alto. Y aparte que es bastante difícil de que en un año de juego, o sea, no en un año de vida real, sino en un año de juego... Pase el juego entero, ¿vale? Tiene muy baja probabilidad. Vale, vamos a ir al Merca Hoja y a ver qué me cuentan. Eh, te damos la bienvenida a Merca Hoja. ¿Qué tal va todo hoy? Creo que no nos conocemos. Soy eh, Morris, representante del departamento de la satisfacción del cliente de Hoja. Cuando de. Si decidas convertirte en miembro de hoja, estaré encantado de hacer eh, la transición a una agradable experiencia. Vale, eh, tenemos dos opciones. Podemos venir aquí y pagarle al tío este, me parece. A ver, no sé cuánto dinero me daba. Eh, convertirte en miembro, vale, si, por 5.000 me puedo convertir en miembro. Lo que pasa que es que cierro el centro cívico. Vale, entonces terminaríamos súper pronto pero muchas de las misiones no las podríamos hacer vale, por aquí hay alguna zona donde puedo entrar y ahora mismo, no sé si me dan algo pero no vale, aquí vais a encontrar una especie de... de easter egg, vale en un futuro porque ahora mismo no y aquí hay que soltar otra mayonesa para que nos ponga ahí el muñeco, vale bueno, vamos a venir al tío este, vamos a procesar la geoda. Y a ver qué me toca. Vale, una celestina, que creo que eso tampoco lo tengo de momento. Me voy a presentar al clean. Vale, y ya está. Vale, vamos a dejar los dos objetos estos también. Esto me lo llevo, que después me va a hacer falta. Vamos a hablar con el del museo. Tornar al museo eso por aquí vale ya tengo una nueva recompensa como estáis viendo y los fósiles pues yo creo que los voy a dejar aquí vale vamos a ir a hablar otra vez de nuevo va a recoger la recompensa y mira ya me ha dado nueve semillas de coliflor cada vez que traigamos más recompensas nos van a dar recompensas mejores y únicas vale nos pueden dar hasta una recompensa de un tiranosaurio red, por lo tanto nos interesa bastante. Vale, vamos a coger toda esta y no sé si la niña, la de los pelos morados, la chiquitilla, creo que está por aquí algunas veces, así que voy a hacer un vistazo. Que de momento no me la encuentro, pero bueno, a ver... Eh, aquí podéis venir a, a, a darle los pescados Y a, en esta puerta, esta, que está cerrada ahora mismo En un futuro tendremos un barco, ¿vale? Por lo tanto, aquí podremos entrar Pero mucho más adelante Vale, vamos a ver si en la otra zona de la playa tengo algo Mira, aquí tengo el colega este Pero paso de hablar con él Por el hecho... Bueno, vamos a hablar Para tener más amistad que te pico en la cara, ¿eh? Y todas estas cositas me las voy a ir llevando. A ver. Mm, mm, mm. Si aparece una concha súper reluciente, esa no la puedo vender. Porque me la van a pedir después. ¿Vale? Y aquí no hay nadie. Perfecto. Después en estas playas aparecen como mini eventos. Que están bastante guay La verdad. Y eh, hay bastante... Dependiendo de la estación del año vale, Pues tenéis bastantes eventos A lo mejor un evento por Halloween Otro evento por Navidad Otro por Pascua Cositas así que están bastante divertidas Estoy buscando a la niña chica Que no sé dónde está, la verdad Para acá eh, No estará tanto Este es el alcalde que No sé si me va a decir algo Vale Avanza Mira, esto ya lo he terminado Perfecto y eh, me falta la niña la niña es la que me falta vale construye un corral vamos a intentar construir un corral creo que tengo que ir a ver a Robin que está por aquí arriba vale y la niña no sé dónde está el niño está aquí voy a estar podéis mirar los contenedores si no hay vecinos cerca porque si no se os van a quedar mirando y eh, os van a empezar a criticar por mirar los contenedores vale por aquí no hay nadie niña dónde está la niña a ver, cuando sea mayor quiero ser igual que mi hermano Sí. Vamos, ¿dónde está, hija mía? Que quiero hablar contigo un momentito ¿Dónde está la niña? Niña, ven conmigo <ríe> Ven conmigo, niña Vamos a ver, ¿dónde está, hija mía? Con los pelitos morados A ver... Ahí ni nadie, ¿vale? No sé si estará en la zona eh, de aquí abajo. Voy a echar un vistazo porque en otra no me queda. A no ser que se haya, haya ido hacia arriba, pero bueno. A ver, ¿dónde está la niña del demonio? La niña del demonio es Laura de Bill Wishing, que bueno, mira, aquí está la niña del demonio. ¡Oh! Buenas, a mi eh, buscas a mi tía eh, María. No, hija mía, ahora mismo no busco tu tía Vale, voy a echar un vistazo a ver si encuentro por aquí las dos cosas que me faltan Para completar el envío ¿Vale? Y son los eh, ñames, me parece Y los rámanos pueden ser O los dientes de león Sí, sí, los dientes Mira, aquí tengo un diente de león, perfecto Y me faltaría la otra fruta que así como si fuera una sandía rara o una piña A ver... ¿Dónde está? Pues ya os digo, chicos, si os está gustando esta serie, darle bastante like. Eh, la, la, la meta de like va a ser de 10, ¿vale? De 10 likes. Y eh, para que os traiga el próximo episodio. Y nada, espero que os esté gustando de verdad, porque este juego es bastante entretenido. Aquí es para tomárselo en plan tranquilito, para yo también estar hablando con vosotros. Pero hoy quería hacer una grabación de un vídeo, más que nada porque ahora mismo tengo tiempo. Seguramente, ahora esto lo estoy grabando a las 2 de la tarde, ¿vale?, en horario, horario Española. Y eh, después a las 5 seguramente puede que haga un directo o no sé si... Eh, o subiré un vídeo, ¿vale? Lo estoy diciendo el día 16 de julio, que es cuando lo estoy grabando esto, después de haber vuelto, por así decirlo, eh, otra vez al canal. <risas> Habréis visto muchos vídeos antes de este Pero bueno, lo estoy grabando hoy Y nada la... El problema que tengo con Evil Within Ya os digo chicos eh, Que sé que a algunos de vosotros os está gustando Bastante la serie Es que eh, me he quedado tranca con un jefe ¿Vale? Que tiene dos fases, que creo que ya lo he dicho alguna vez que otra Y no soy capaz de pasarme eso Por lo tanto, eh, hasta que no consigue pasarme eso O bien, cancelo la serie o una de dos, o me espero a que yo consiga de pasarme eso Porque ya sabéis chicos, si yo no me consigo pasar eso No puedo seguir trayendo eh, contenido, ¿vale? Del juego, porque no avanzo, ¿vale? Y si no avanzo, ¿para qué os voy a traer una cosa que no puede ser que... O sea, que no puedo avanzar, ¿vale? A ver, voy a poner todo esto Listo Y la voy a regar a ver, ¿dónde está mi regadera? Eh, no, esto no Esto por aquí Vamos a ir a poner el diente de león también Ya que estamos Y vamos a completar también la... La primera O bueno, me faltaba eh, por encontrar una piña de esa rara Mierda, me he quedado sin agua, no pasa nada Tengo que ir más Lo bueno de salir en, este, en esta granja, que es la de la isla Tenéis varias granjas Pero esta es la de la isla Vale, es que tenéis aquí agua, en nada, ¿vale? También un, un poco coñazo por el hecho de que tenéis menos espacio, pero bueno, no pasa nada. La cueva es, en un futuro tendremos también más cositas, por lo tanto está bastante bien. Y aquí eh, siempre pues, suelen salir eh, también pues esto, flores y cosas de estas que nos hacen falta. Aquí pues ya podremos ir en un futuro, no os preocupéis. Y voy a echar un vistazo más que nada a ver si encuentro pues, más cositas, ¿vale? Eh, más puerro. Y nada. Eso también se tiene que desprender. Y ya os digo, chicos, que en un futuro pues podremos venir aquí a ver. Solo para aventureros, de verdad. Aquí todavía no podemos entrar, ¿vale? Pero vamos, ya os digo y esto a ver cuánto me pedía para repararlo de momento tampoco puedo reparar esto pero ahí tenemos como una especie de minería ¿vale? Eh, y listo, pues bueno, nos vamos a ir para la casa pues son las 8 ya y no se ve un pijo porque no tengo todavía los anillos para la minería y cosas de estas ¿vale? por lo tanto no puedo eh, tener iluminación a mi alrededor que me gustaría para que se viera muchísimo mejor el vídeo pero bueno ya sabéis que después YouTube pues, también eh, baja un poco la calidad. Uh, parece que esos malditos mapaches han vuelto. Eh... Alimañas. Has venido en el momento adecuado, muchacha. ¿Puedes hacerle un favor al viejo? ¿Puedes ir por mi escopeta? Eh, a sus mapaches no hay... O sea, vale, que lo... Quiere que vaya por la escopeta porque se lo quiere cargar. Pero en verdad el tío este que está buscando la basura. Vale. Ya estáis viendo que tenemos bastantes eventos, chicos, a lo largo de... del juego. Uno de ellos, por ejemplo, este. Y ahora vamos a tener más confianza con Linus. Eh, era yo, lo siento. Encuentro mucha comida fresca y caliente en estos cubos. Cosas que se van a echar a perder. Vale. Eh, Creo que lo que hago está mal. A ver, vamos a decirle... Sí, es asqueroso. No es una lástima que la comida se eche a perder. Sí, es ilegal el pro la propiedad privada de ellos No, pero deberías conseguir un trabajo y dejar de vivir de cosas de los demás. Eh, eh, eh, vale, le voy a decir este. No, pero deberías conseguir un trabajo y dejar de vivir de las cosas de los demás. Eh, no sabéis lo que será alguien como yo mm. Hay gente que no puede estar trabajando No sé a este qué le pasa, pero bueno Estampado en madpaste Vale, y ya se va No sé si me ha sumado corazoncitos Espero que sí, la verdad Está otra vez buscando la basura Pobrecilla, en verdad Espera Sé lo que hacías, Linus Si necesitas comida, solo tienes que pedirla eh, No quiero que nadie del pueblo pelicano pase hambre ¿Ves? Es que a lo mejor ¿no? algunas veces nos centramos nosotros mucho Y al final después pidiendo ayuda, pues mucho más Vamos, acéptalo Pues listo, vale Ahí tenéis una especie de mini-evento, chicos Que ya estáis viendo que son bastante chulos Y nada, voy a poner la flor esta de Dientes de León Y ya me voy para mi casa Que si no se me va a hacer de noche al final de Y no voy a poder eh, dormir Y me voy a desmayar aquí en mitad del suelo Creo que era esta, efectivamente Me falta eh, esto Ah no, vale, eso ya lo he puesto Pues me falta nada más un raba no Vale, pues vamos a intentar conseguir un rábano Voy a tirar todo lo que tengo aquí ahora mismo al contenedor para conseguir más dinero ¿Vale? A ver si mañana me sube un poco más el dinero Y eh, por el resto pues yo creo que eh, por aquí estaría todo Vale, vamos a coger y nos vamos a ir corriendo Ahora mismo no voy a mirar las misiones porque ya no me va a hacer falta Pero si no se me va a pasar para mañana Vale Y vamos corriendo Después ya tendremos un caballo, ya os digo Y el caballo ese sí le podremos poner el nombre que queráis ¿Vale, chicos? Así que dejármelo en los comentarios ¿Vale? Y si habéis llegado hasta este punto, chicos Hasta el final del vídeo eh, Ponerme en los comentarios ¡Puerro! <risa> sin ningún motivo y sin ninguna razón el Dejarme en los comentarios ¡Puerro! Si habéis llegado hasta este punto Del vídeo Vale, pues 225 y nada, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio, estamos en el día 9 de primavera, del primer año, vamos bien, por así decirlo, ¿vale? Y nada chicos, espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis si no estáis suscrito y hasta el próximo vídeo, chao, chao.